Estamos ante el aeropuerto de Oporto, el aeropuerto Francisco Carneiro. un aeropuerto hasta el que llegan muchas autopistas, pero todas de peaje, en concreto la A4, la A41 y la VRI, todas operadas por Ascendi. Es que no hay manera de llegar hasta este aeropuerto sin pagar peaje, vamos a averiguarlo. Recortándose contra el sol la silueta de la torre de control del aeropuerto, detrás mía. ...una carretera... ...pero ¿cuál carretera? ...pues la carretera nacional 107-1... ...que va desde Moreira... ...a Pedras Rubras... ...y aún más allá... ...hasta Matosiños. ...¿cómo es que esta carretera no está indicada? ¿dónde se puede tomar esta carretera? ...vamos a averiguarlo... ...estamos en la rotonda de la nacional 13... ...en Moreira... ...y es aquí donde se inicia... ...la carretera nacional 107-1 que es la que nos lleva al aeropuerto directamente. Sin embargo, vemos que no hay ninguna indicación de que nos lleve hasta allí. En cambio, si tomamos la siguiente salida, vemos que sí que está indicada para ir al aeropuerto, pero es una indicación doble que causa confusión, porque por un lado indica peaje y por el otro lado indica aeropuerto sobre fondo blanco, como si no fuese por autopista ni con peaje. Viniendo para esta rotonda dirección contraria, acontece lo mismo. Hay doble indicación, y es falsa, porque después el camino no es más que uno, por el peaje. Aquí vemos el recorrido desde el inicio de la carretera nacional 107-1 hasta llegar al aeropuerto. Es solo tomar una curva a la derecha... llegar una rotonda Atravesar la rotonda Pasar un semáforo, continuar de frente. finalmente llegar al aeropuerto. Y ahora vamos a ver el otro extremo de la carretera nacional 107-1 que va a dar a la autopista A28. Si salimos de Oporto por autopista A28, antes de que comience el peaje, encontramos varias salidas. Por la salida de zona comercial terminal es posible llegar al aeropuerto pero no está indicado. Por la salida del Nacional 107, Reiseiro-Perafita, también es posible llegar hasta el aeropuerto, pero tampoco está indicado. Y finalmente, por la salida de la autopista de peaje a 41, sí que está indicado para llegar al aeropuerto. Ahora vamos a ver cómo llegar hasta el aeropuerto por la salida de la carretera Nacional 107 es una ruta bastante fácil. Son solamente tres pasos. El primer paso es tomar la salida de la carretera nacional 107 hasta llegar a una intersección. El segundo paso es girar a la derecha hasta llegar a una rotonda. El tercer paso es tomar la segunda salida de la rotonda y continuar todo de frente hasta llegar al aeropuerto. Al final, vimos que no es preciso pagar ningún peaje para llegar al aeropuerto. En Galicia acontece alguna cosa parecida. Por ejemplo, si vamos por la autopista de peaje A9 y tomamos la salida de Pontevedra Norte y queremos continuar para Santiago por la carretera nacional no encontramos ninguna indicación de qué dirección tomar. Es casi como si los propietarios de las autopistas escondieran las indicaciones para ir por otros caminos. Tanto en Galicia como en Portugal, al final es cosa de estudiar.